Bueno, ejercicio 3 clase 9 nos pide que utilizando la biblioteca Producto H que ya venía del ejercicio 2, ahora definamos una array de 100 productos y que realicemos una, una función que lo inicialice Para lo cual vamos a empezar agregándole algo a nuestra, nuestro tipo de dato para que nos, nos ayude a determinar si un elemento está o no está siendo utilizado Entonces, bueno, Vamos a venir aquí a Producto H y vamos a incorporar un flap Sí, ese flag Va a ser un flag que lo vamos a llamar Isante Cuando ese flag esté en 1 Quiere decir que este campo O sea que ese elemento no ha sido Inicializado en el Array Entonces Bueno, este, este código Temporalmente Lo vamos a dejar comentado Por si lo necesitamos un poquito más adelante Vamos a comentar absolutamente todo Y nosotros Vamos a a empezar declarándonos un Array eh, y llamando a la función que lo, lo inicializa. ¿Sí? Eso ya nos va a permitir después hacer que las funciones que, por ejemplo, que lo imprimen o que lo utilizan para hacer algún cálculo, a las posiciones que están vacías del Array no las tengan en cuenta para procesar información. Entonces, ¿de qué la va eso? Es de cómo declaramos un Array de productos. Bueno, es igual que cualquier Array. Producto, array, productos, y acá voy a declarar una cantidad, ¿sí? O sea, siempre, producto, ahí, producto array, productos, ¿sí? La cantidad siempre es una, una buena práctica en un define, De productos, sí, así después utilizamos ese define para pasárselo a la función. Vamos a hacer aquí a define, cantidad de productos, yo que sé, 50. Por poner algo bien, ¿y qué pretendo tener? Bueno, pretendo tener una función que, por ejemplo, me avise si lo puedo o no inicializar, ¿sí? o sea. Si logro hacer lo que quiero hacer, lo que va a hacer la función en este caso, solamente es avisarme con un printf, Vamos a poner acá array init ok, ¿Sí? ¿Cómo sabemos hacer bien la función? Bueno, la función va a ser de nuestra, va a ser de productos, así que seguramente no vamos a empezar con prod y vamos a ponerle acá como nombre init array. ¿Qué necesita recibir? Bueno, dos cosas. El array y el límite. Así sabe hasta dónde tiene que recorrer ese array. Perfecto. ¿Qué va a devolver la función si sale bien? Cero. Así que ahora, con esta idea, nos vamos a ir a desarrollar la función. Pro array. Vamos a producto H. Podemos hacer la firma. Va a ser una función que... Va a recibir no solo un array, un puntero, va a recibir un array, productos, y va a recibir también un entero, que va a ser el límite, ¿sí? del cual no se tiene que pasar. Y bueno, va a devolver un int, un int para avisar si salió bien o salió mal vamos a desarrollar la función que es muy sencilla producto.c ¿qué haría esta función? bueno, tendríamos que primero verificar los cuatro que recibimos así que vamos a declarar una variable de respuesta a la cual la vamos a inicializar en menos uno reto respuesta ahora vamos a validar los parámetros que recibimos. Podemos validar que este puntero sea distinto de null. Y aparte podemos validar que el límite sea mayor a 0. Bien, una vez que valide esas dos cosas, ya la respuesta la podría cambiar de valor... Asignándole un 0. y aquí lo único que nos falta es poder recorrer el array y cargar ese campo isAnti Así que vamos a necesitar una variable que nos haga de índice para nuestro for Y vamos a hacer un for que va a ir desde i igual a cero, mientras que i sea menor al límite Y en cada vuelta vamos a hacer incrementar en i. Fantástico ¿Qué nos falta ahora? Bueno, escribir en la posición I del Array, o sea, Array Productos, en la posición I, lo que yo voy a querer modificar es el campo is empty, ¿sí? Is empty. ¿Qué le voy a querer poner en ese campo? Un 1, para decir que ese campo está vacío, ¿bien? Reproductos, bien Vamos a guardar esto Vamos a Compilar de acá Build project Y vamos a darle play Uy, Lo mismo, tenemos que darle desde acá La primera vez ranas Bien, y vamos a seguir por el ejercicio 3 Ok, ahí se ve el array lo pudo inicializar bien. Fantástico, cerramos ahí el ejercicio número 3.